Queremos preguntarle qué tradición tiene a Valentina Martínez, nuestra especialista en nutrición. Valen, bienvenida. Hola, Valen. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan este viernes? ATR. ATR. Vos siempre ATR, Valen. Acá no sí. te, te tenemos que seguir el ritmo porque sí. nos quedamos atrás. Te necesitaba, Valen. Estoy contenta porque vino de, de visita a mi hermana, que estaba en Tandil y bueno, con Esa. tal de viajar, viste, ya. Se viene a La Plata. Se va a cualquier lado, claro. Acá queremos hacerlo no, turístico, viene... La Plata. Ya claro. está, perfecto. ¿Cómo se llama? Victoria, ah, me digo, ¿quién se llama quién? <risa> Victoria, Victoria, muy <risa> bien, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Cuando quiera que se sume al Zoom, también total, acá sí. estamos. Sí, sí, olvídate. Estamos Ella, de, no de cumpleaños. Bueno, eh, Valen, ¿cuál tradición, qué tradición tenés vos en tu vida? Ay, un montón. Bueno, ahí escuchaba la, de, la del chulengo, el asado. Bueno, el asado es una muy buena tradición, es muy rico. Eh, después nada, creo que esa es una tradición muy linda en familia y demás Bien. un asado es algo re lindo sí, me parece. La, la verdad que es. para a, compartir es claro, es el ritual también no el asado y más después, allá de lo que se morfa es el ritual no, sí, es un ritual, lo mismo que los mates por ejemplo los mates a la mañana o al media tarde sí. compartir, poder hablar, eso es otro, otro ritual, yo creo que eso es otra tradición que no no se cambia por nada a ah, mí me encantan, la verdad, los mates me encantan. Ahí antes de, de meternos de lleno en la columna, ya que lo mencionamos, eh, ¿es saludable el asado? Bien, a ver, depende qué corte, depende qué cantidad y si le metemos ensalada o no, depende claro. si hay... Y qué ensalada, excesivo... porque de papa no es lo mismo que una de tomate es y lechuga. La... ¿no? ¿Qué ensalada te gusta? Claro, como cuando me dicen, como es ensalada así de papa y mayonesa, vos decís, ah, bueno, pero no me refería a esta. Eh, es ensalada, ¿no? Vamos a ser sinceros, pero eh, no, no me refería a esta. Eh, a ver, eh, el asado depende mucho de la cantidad que comamos, eh, si lo acompañamos con alguna verdura o no, la frecuencia... Y por ahí lo, lo malo que tiene el asado es eh, muchos conceptos como, por ejemplo, comer hasta reventar, como si oh. no hubiera un mañana. Si somos por ahí cuatro, hacemos carne como para ocho, no sé por qué. Eh, el otro punto negativo por ahí que tiene el asado es la picada previa. Esa picada previa que comes Mad. tanto que al final llegas al asado capaz sin hambre. Y no, entonces el día de asado, asado, con una picada mínima o sin picada, más vale. Y el día de picada, picada quizás. Claro. Es mejor así. Claro, es cierto eso. Bien. Y lo del chulengo para dos personas, ese, eh, yo lo quiero hace un montón, pero el balcón de mi departamento tiene techo de madera. Mm. O sea, no se puede, no es viable. Pero por favor, tema... Valentina, cuídate, por favor. No, sí, No queremos lamentar una tragedia. Y, y, yo iba a comprar y cuando vi el techo dije, ay, no, dije, yo a prender fuego todo no, no, el no, no, no, no, no, mm. no, por favor, no. Y hablando de asado, y hablando, se me ocurrió el fuego, calor. ¿Qué onda con este calor? ¿Va asado o sea, con este calor? Nos deshidrata ¿Podemos un montón, nos deshidrata un montón, sí. se empieza a, a transpirar, nos deshidrata un montón, y es importante que, viste, que estás el que hace el asado por ahí se toma una birra, bueno, que no falte el agua porque el alcohol deshidrata más, que ese es otro punto. Ahora llega la época de calor y llega la época de vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar uh, por ahí una no cerveza, un Fernet o lo que fuere. Y en realidad, a ver, eh, Podés tomar pero ten en cuenta que te va a deshidratar entonces es importante mantenernos hidratados cómo nos damos cuenta de esto atención nada más y nada menos que con el pis claro si es muy si amarillo vamos... es que estás deshidratado sí, si exactamente es... de hecho si los quienes sean más soft, se pueden buscar una guía eh, en, la, en la pantalla del celu y pueden mirarlo y compararlo pero el pis siempre tiene que estar clarito siempre siempre siempre y eh, Nada, tiene que no tiene que tener olor fuerte. Bien, ¿eh? eso hay, es, importante. es esa es la, la me... medición. Agua. Con eso medimos cuán hidratados estamos. Si tenés algún problemita, te mandás dos litros de agua para... Eh, por, para no, si no cumpliste sí. lo, lo del día bueno, ¿quién ojo ahí alguna vez tuvo problemas con la vesícula porque tengo un amigo que esto me lo enseñaba el tío, a quien le mando un abrazo grande te, te enseñaba eso, porque claro te mandan a, a tomar mucha agua y dice, bueno, tiene que estar permanentemente blanco, si sale muy amarillo y con mucho olor, te falta agua agua, agua, sí. agua ahora, mi pregunta agua. es, Valen ¿otras formas de hidratarnos? Bien, ¿hay, que no sean ¿hay agua, ¿hay? hay formas de hidratarnos uh -huh y acá es donde está bueno el tema de la alimentación con este tema del calor mantenernos hidratados las frutas y las verduras tener un alto porcentaje de frutas y verduras en nuestra alimentación nos ayuda mucho a hidratarnos porque la fruta y la verdura tiene un gran eh, porcentaje de agua y además tienen minerales eh, que nos ayudan también a mantener hidratados porque no es solo tomar agua y nada más hay minerales que nos permiten Ay. también estar hidratados por eso Después de un entrenamiento tan... Un entrenamiento heavy, heavy se toman bebidas eh, post-entrenamiento. Justamente para recuperar más rápido esa hidratación. ¿Es verdad eso? Nosotros, sí. Paréntesis, eh, ¿es verdad esas bebidas o, o no? Sí. No, sí, sí, son verdad y son efectivas. Y yo veo que muchas... El otro día vi una influencer, esto me causa mucho, que estaba la famosa bebida cero en Estados Unidos. O sea, cero azúcar y decía, no entiendo por qué no existe en Argentina. Y no existe porque no tiene sentido. O sea, porque vos... Se enoja, vos, vale, se enoja. Fuertes, Le gritaba la pantalla ¿tienes? Valentina en ese momento. ¿De no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, a ver, vos, vos entrenamiento, perdés sales, perdés azúcar, necesitas hidratarte rápidamente, necesitas... También sirven para subir la glucemia de una, a que estén niveles normales, post entrenamiento fuertes. O sea, si voy al gimnasio una hora no necesito una Gatorade. Perdón, la marca. No, no, una no, no, no hay problema. Incluso es mejor eh, la otra, ¿cómo es, eh, no me sale ahora. Power y que ya. Gator es verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Es mejor incluso Me Power y que Gator o no? Son similares, en realidad, a las bebidas esas. También en su momento eh, estaba la propela acá que venía sin azúcar, que era muy rica. Pero ya les digo, a ver, sin azúcar no tiene claro, demasiado claro. sentido. No tiene el fin que, que uno... No. Claro. claro. Pero bueno, para recuperarlo de manera naturalmente, quienes no hacemos actividad física extrema, ah. sirve muy bien consumir abundante cantidad de frutas, abundante cantidad de verduras. O sea, eh, evitar por ahí comer... Siempre igual lo digo, evitar por ahí comer solo la carne con papa, digamos. Está bueno que le sumemos un tomate, que le sumemos alguna fruta, porque esto nos va a ayudar a mantenernos hidratados. Porque su contenido de líquido es mucho mayor al resto de los alimentos. Uh -huh. Eso por un lado. Bien. Por otra parte, eh, evitemos los jugos, tipo, ya sea light, el jugo light. No, no soy, me digas eso, Valentina. Alivado. No me lo digas. No, so, sobrecito. aceite. Qué mal Creí que, zafa, creí que zafaba. Creí Los que jugos zafaba. en todas sus variables, las gaseosas, la solamente, gaseosa, solamente la para tiene mucho sodio La claro. gaseosa de tiene mucho sodio y la cola tiene cafeína, entonces te va a ayudar a deshidratarte también. Claro. Entonces, más vale, o consumámoslo como algún gusto, pero no pensando que nos estamos hidratando con eso. Qué terrible de lo que me acabas cafeína, de decir. Me quiero matar. <risa> ver, igual la, la gaseosa y se odian, ¿no? Yo vengo el viernes y dicen, no, así, no vale. ustedes pensaban en el fermé con coca y en, bueno, a... bueno, <risa> las dos cosas. en la birra y dicen, la... esta chica, por favor. Un vaso de fernet un vaso de agua. Sí, Está bien. Bueno. Sí, claro. Bueno, no, eso es importante. A ver, llego post salida, tomemos agua cuando llegamos a casa. Sí. Y otra cosa puntual es, podemos usar limonadas caseras. Bien. que Tienen mucho menos azúcar que las bebidas compradas. Podemos usar alguna infusión clara, algún mate también colabora en la hidratación. No es que no uh -huh. colaboran. Obviamente, siempre lo mejor va a ser agua y un alto consumo de frutas y verduras. Sí. Pero ese tipo de cosas colaboran. Jugos y naturales. Evitemos, jugos naturales. Evitemos los fritos, los fritos eh, que tienen mucho mucha grasa y mucha sal. La sal de los, por ejemplo, las papas fritas, las papas fritas de paquete, eh, y demás nos van a ayudar a deshidratarnos más rápidamente y si hacemos la picada que es todo sal con la birra y no tomamos nada de agua seguramente después estemos deshidratados aparte las frituras se, se, la se toman se toman con coca la fritura, es ¿eh? como todo un combo que no, no da, no da, claro con coca, claro. con birra, todo mi hermano está acá y se está riendo y claro, es muy, es muy difícil, vale. Por eso nosotros decimos, le agregamos a eso que quieras comer y tomar, mucha agua y mucha fruta. Una entonces y siempre. ahí siempre compensamos. Agua. una vuelta. Sí, sí. Y mismo sí. llegar, viste, de por ahí llegás y no tenés sed en el momento. Y a mitad de la noche te da una sed, o al otro día a la mañana te da una sed. Entonces, lleguemos y tomemos, aunque sea, un vasito de agua. Bien. Ojo, ojo con la sed eh, a la medianoche, si es muy reiterativo, controlar diabetes, ¿No? Sí, es verdad eso. Sí, muy, es muy bien, rizo. Si mucho hacer Y hacer pis de noche también. Bien. Es muy Eso es, eh, digamos, puede ser un signo de diabetes. Así que es muy importante controlar la glucemia y la insulina. Eh, la insulina. Y, a, y Valen, hablando de esto de, del calor, uh -huh. eh, los calores y, y la hidratación, ¿por qué cuando comemos mucha sal, por ejemplo, Atención. necesitamos... Mucha agua, tenemos mucha sed. Bien, este es un sistema complejo que está, reina angiotensina aldosterona, tiene un nombre re complejo, es difícil, y lo que hace la sal y es estimular a esto, a que nos empecemos a deshidratar, a que el riñón filtre más. Y por otro lado tenemos una hormona, que es la hormona antidiurética, que el alcohol la inhibe, entonces uh. el alcohol te inhibe esa hormona, entonces haces pis, pis, pis, pis, pis, pis, y entonces llega un punto que comiste sal, tomaste alcohol y, y sin darte cuenta te deshidratas más fácil. Todo en lo, todo rico, este todo lo rico deshidrata, Valen, todo lo rico deshidrata. Todo lo rico, sí, sí, todo lo rico. En realidad es, es un sistema muy antiguo, antiguamente, nos gusta mucho la sal porque antiguamente los alimentos naturales son naturales en potasio y bajos en sodio. Okay. Entonces, como nuestra sangre y nuestros niveles necesitan tener sodio para mantenernos hidratados, es como que estamos todo el tiempo necesitando la sal y compensando con sal. Es como un sistema de supervivencia en realidad. Claro. Bien. Eh, preguntas se me ocurren. En el mundo de las frutas, eh, ¿hay alguna... Ninguna fruta es mala, ya lo hemos hablado, incluso eh, Valen nos ha contado en columnas anteriores en la que les recomendaban salchichas light y antes que una banana, una locura. Digo, en, en el mundo de las sí. frutas, eh, ¿hay alguna eh, fruta mejor que otra? Digo, por ejemplo, la nana. Bien, para la hidratación sí hay frutas que son mejores que otras. ¿Como por Bien. ejemplo...? Por ejemplo, la sandía, la sandía es increíble, tiene un 90% de agua libre, porque la manzana Atro también la tiene sandía. un 90% de agua, claro. pero está unida, en cambio la sandía está libre, ideal, además, posta que la sandía es rica, sin vino, pero la sandía es rica. Oh, ah, como si me...? Bueno, sí, también es muy rica, es muy rica la, la sí, sandía. pero no, sí, sí, sí. sola igual es rica, digamos, Total, ¿no? claro. total. Eh, y además, el, el ananá también, el melón, son muy buenas frutas para hidratarse que son de estación. En la sandía generalmente cuando es la estación suele estar muy accesible, eh, es una fruta, digamos, accesible. Y después, por otra parte, lo que se puede hacer mucho es helado de fruta. Quienes sean fanáticos del helado, a mí puntualmente tengo que confesar que no me gusta el helado, pero a quienes les gusta el helado, eh, hacer un helado de, no sé, mezclar sandía y frutilla, mezclar tan día solo y frisarlo, eso es muy buena opción para hidratar. Bien. ¿Licuados también? ¿Hablando de eso? Sí, de sí. meter fruta de el... todo, Y vos, listo. Si es con agua, más que si es con leche o con yogur. Si es con agua, más. Sí, sí, eso hidrata muchísimo. Ojo con el azúcar en el licuado. Oh, no, si no... Rizo, ¡Ah, no! ¡Me sacaste eh, la ¡No! <ríe> No lo no no. puedo creer, me sacan todo acá, me dejan sin nada, el jugo en sobrecito, el azúcar en el licuado. Tampoco es para. Ta, ta, lejos, lejos de pensar que, que soy alcohólico, yo particularmente tengo un eh, una buena cuidado alimenticio. Me sí. Cuido bastante. Claro. Desayuno ananá todas las mañanas. Sí. Tostada Cautista con. Light. Tostada con queso light, Al mediodía como trato de. Ahora la, la tardecita, los fines de semana, es como la cervecita ahí, es como... Depende cuando cuándo empiece tu fin de semana. Sí, no, bueno, es todos bien. rompen. Claro, ya los miércoles arrancamos, no, no, no, no ah, se nos va, claro, se nos va la dieta. El, el, el fin de semana es de jueves a domingo. Ah, eh, bien, el, igual. Y el martes cortás la semana, no, no, no, no, nos estamos complicados Está porque bien. Eso está pasa bien. mucho. Está bien. Pero no ponerle azúcar, volviendo, no ponerle azúcar, porque vos ponele, haces un licuado de manzana, La manzana oxigena. Mirá cómo está bien, ¿eh? Eh, y eh no te eh, no es por ahí tan sabrosa, wey, no tiene, entonces le pones azúcar, le pones uno, dos, tres cucharadas y bueno, no estás está haciendo tan eso es importante hacerlo con frutas de, esta, de estación que tengan eh, jugos naturales, bien sabrosas, este. claro, una buena, ahora en verano sandía, frutilla, algún fruto rojo, que son encima que ahora empieza a bajar la frutilla porque se la quieren sacar de encima claro. ideal. Eh, y está rica Riquísimo. y por ejemplo en invierno más una mandarina una naranja bien hoy cómo cuesta la fruta en invierno Ay, qué más. cosa que cuesta, cuesta. Eh, cuesta terrible pero se puede. llegan preguntas pregunta. les, hace, tu hago saque. la última sí. porque la dijiste al pasar vale y me parece que es muy bueno cómo se hace un helado natural casi una pregunta pero por ahí no está mal danos eh, un tips o mañana les subo un reels de una paleta vegana increíble Perfect. pero igual les voy a adelantar un poco dale Fruta procesada, un poquito de jugo de otra fruta y al freezer es el de agua. Y el que quede cremoso podemos usar banana o palta para darle cremosidad y queda vegano o queso crema. ¡Palta! ¡Mirá vos! No la tenía okay. esa. Palta queda muy rica, un Qué poquito rico. no se siente el sabor a la palta, claro. queda pero da la cremosa. O sea que licuás eh, la fruta con un poquitito de agua, imagino, para poder licuarlo, sí. y ahí le metes o eh, el queso, si lo querés hacer de crema. No, sí, lo puedes hacer solo, sí, si lo haces de crema no le necesitas ponerle el eh, líquido, simplemente la ah, perfecto, la fruta. listo. Me encantó, me encantó. Y esto fruta así Sí, fruta. y en vez de agua puede ser también, acá está... Una naranjita exprimida, ah, dos naranjitas, ¿Cómo? Pero, Valenquina, eh! a te desvió, <risa> no, se te desvió, no, me, me, me encantó, me encantó la idea de Valen igual, ya pa, no, Atajándose, no, atajándose a un lo que... después, no, No, no, no, no. Me no, vale, parece que a pensás en vodka, claro. Está estás no, proyectando, no, no, Valen. Valen, estás proyectando. Llega una pregunta que nada tiene que ver con el vodka y nada tiene que ver con el helado, pero ¿no, dicen, para quienes empezamos a tomar sol ahora, ¿nos deshidratamos más? ¿Qué tenemos que consumir? ¿Cómo es la cosa? bien sol bueno primero protector solar sí no, obvio y sí, siempre con la botellita de agua al lado uh -huh. y siempre eh, es importante que eh, te mantengamos la cabeza protegida que no eh, para evitar la insolación siempre o oh, eh, por ahí eh, si no tenemos una pileta bueno más la el manguerazo, digamos sí. para y demás porque es fundamental eh, estar porque eso también ayuda a mantener la hidratación perfecto otra pregunta que no la hemos pasado bien. no la hemos hecho mate ¿Mate hidrata, bien. deshidrata, neutro, un poco, tereré? Un poco y un poco. Si bien el mate es diurético y el tereré también, eh, el mate libre, el agua libre, colabora bastante en la hidratación. Entonces nos va a colaborar un montón. Siempre fijémonos de vuelta en la orina. El tereré depende con qué lo hagamos, porque si lo hacemos con los light claro. que tienen eh, aceite, no nos va a ayudar a hidratarnos. claro. O sea, tiene aceite. Tal cual, claro. tal cual. Igual el tereré, radiquemoslo. O sea, está... Bueno, Rizzo. Ay, yo rizo, el tereré. No, rizo se va. Rizzo se, va, se, va, por, se va por la tarjeta. No, no, no. O sea, no. es como, eh, Dios, qué cosa más rica. Es riquísimo, el solo, no le gusta. ¿Valen algo más que haya quedado en el tintero, que te haya quedado sin contar, sin decir? Bien, no, básicamente que se cuiden, eh, que recuerden siempre fijarse la orina y siempre la botellita de agua al lado, si vamos a hacer un trámite, la botellita de agua... Eh, si sí, por ahí vamos a estar muchas horas fuera de casa, es como un hábito que tenemos que adquirir. Porque capaz que te hace, después te olvidas porque no tenés cerca un kiosco para comprar una botellita o una disponibilidad. No. Y muy bien ahí todos <risa> con la botellita. Hicimos chinchin chin eh, con risa con la botellita. Y aquí está bueno. Y más ustedes que hablan un montón, están horas hablando y demás. Uno uh, sabe todo lo que hablo. Hasta <risa> por los codos. Perfecto, vale. También. Sí, dos cosas vale. ¿Qué se viene esta semana en las redes sociales ahí que nos decías ya mañana? Ya nos prometió la paleta igual, ¿eh? Sí. De una eh la paleta de helado paleta. cremosa, vegana, increíble, y que ahora la tengo que pasar ya por chocolate amargo. No, si iba a pero quedar ¿cómo? Bomba. Oh. No, si va a quedar bomba, eso es una... Quiero matar. Y después voy a hacer un par de paletas más eh, con otras técnicas muy clásicas, pero más saludables. Tengo una tarta de humita, pero la humita tradicional, la que es con zapallo... Viste esa wow. y voy a hacer una receta que es un sándwich raviol. Vamos, van a ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? <ríe> un sándwich raviol. Lo dejamos, lo dejamos. Dejamos re, ahí Daniel. que pique para que se acerquen a las redes de Cocinando Ando Guión Bajo. Y la última, porque no, lo escuchamos. Re, re eso, pobre, vale, mira, lo escuchamos la, ¿no? al pasar. Sí, preguntón, preguntón. Sí, no, olvidate, vale. Viste, el que se sienta en primera fila. <ríe> olvídate yo vivo de preguntar, saber, no puede ser lujo, dice eh, Silvio Rodríguez. ¿Valen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se viene diciembre? ¿Pan dulce? ¿Qué hay ahí? Pero no te adelantes, no, no, no, no, Risa. No, no. Eh, eh, eh. Está... ¿Es me pareció que, escuchar que, que no te gustaba el pan dulce o como. Lo odio, con todo mi ser. Eh, lo detesto. Es algo que odio, pero quizás te sale el recetario de el recetario de Navidad y una amiga ya me estuvo pasando recetas y me decía tipo, dale, hacete uno con frutos secos aunque sea, yo odio el agua de azar, ¿vieron ese, ese sabor del pan dulce? No me gusta, tengo que admitir Bien. O sea, no, me gusta, no, no me gusta eso, no me gusta la ensalada rusa. Lo tengo que admitir. Está muy bien. No, man, está está, está bárbaro, de hecho está perfecto. Que... A si no, no le gusta el tereré y no decimos nada. El torre de panqueque, que todo el mundo la ama, yo sí. la detesto. Mi hermana me hace caras como yo también. No, la odio. Y viste todo el mundo chocho con su torre de panqueque a ver quién lleva la más... No, ya, oh, que la torre de panqueque ahí tenés. Ahí sí que no tenés, pero nada, nada no, saludable, nada el tomate. Mejor. Yo el que amo, el que amo que a nadie le gusta, el vitel toné eh, ¿Cómo nadie le va a gustar? Yo ¿Te soy, gusta el delto, ¿eh? soy tu soldada, ¿Este? Valen. Mm. Sí, sí. Es mi favorito. El sí. Delton E sí, de eso puedo comer todo navidad año nuevo. Viste el día siguiente que. Sí. que en que, en que... junio. <risa> bueno. Uh, qué Perfecto, Perfecto, Valen. Valen. Quedamos agendados para pregunta, bueno. para diciembre. Ya vamos a estar a principio sí. de diciembre ya te vamos a estar preguntando por las navidades y las fiestas. ¿sabes? La última y cerramos. Sí, Pota sí, que. Olvidate. Risa. La tenemos última. el tema y quién en puerta. Que La vino? última y cerramos. Vamos, posta El backstage. Todo esto que vas a mostrarnos, pues primero medio que lo cocinás vos y decís, ¡Ey! el medio que haces la prueba y después eh, lo, lo, lo enseñamos. ¿Cómo, cómo te dice ¿Practicamos con el pan dulce en casa y después no, lo... No, lo... Generalmente practico antes si es una receta muy difícil. Y si es una receta que yo ya es como derivada de otra, lo hago el mismo día claro, que antes que viene la claro. fotógrafa. Yo lo hago una fotógrafa que es una genia. Y bueno, nada, y ella también sabe un poco de pastelería, así que a veces me ayuda con, a terminar la decoración para que salga bien en la foto y demás. No es ninguna improvisada, Valentina. No, más vale. No cualquiera es influencer no. acá. Te, te banco, Valen, porque yo en tu lugar iría al supermercado, compraría un pan dulce, me no, cortaría, y le sacaría una foto. No, no, qué trucho, no. qué bueno, truco pará, pará. Sé de influencer que hacen eso, porque trabajamos con los mismos, los mismos distribuidores y me dicen, no, se llevó esta galletita y la puso sí. de, de foto de... No, eso jamás lo hago porque la gente se da cuenta, no sí. es boba. Claro, por eso sigue creciendo Valen en Cocinando Ando en las redes sociales, así que la pueden buscar así y si no, como todos los viernes aquí en Radio Estación Sur. Nos vemos la semana que viene, Valen. Buen fin de semana. Buen fin de semana.